SketchUp es un programa informático de diseño y modelaje en 3D para entornos arquitectónicos, ingeniería civil, videojuegos o películas. El programa desarrollado y publicado por Google, SketchUp, es una herramienta que permite conceptualizar rápidamente volúmenes y formas arquitectónicas de un espacio. Además, las, los edificios creados pueden ser georreferenciados y colocados sobre las imágenes de Google Earth. También, los modelos pueden ser subidos a la red mediante el propio programa y almacenarse directamente en la base de datos. Sketchup fue diseñado para usarlo de una manera intuitiva y flexible, facilitando ampliamente su uso en comparación con otros programas de modelado 3D. Cualquier persona, desde un niño hasta un adulto, puede de manera muy sencilla aprender a utilizar esta herramienta para diseño tridimensional. Sketchup permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios, coches, personas y cualquier objeto o artículo dentro de la imaginación del diseñador o dibujante. Además, para facilidad, el programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes para descargar. Conjunto de herramientas. Barra de herramientas principal. Seleccionar. Usamos la herramienta seleccionar para seleccionar uno o varios objetos en el área de dibujo. Crear un componente. Nosotros usamos la herramienta crear componente cuando seleccionamos un objeto en el área de dibujo para crear un componente. El cubo de pintura lo usamos cuando queremos que los objetos de nuestra área de dibujo con un color o textura. Borrador. Usamos... El borrador cuando queremos borrar objetos o partes del mismo en nuestra área de dibujo. Barra de herramientas dibujo, rectángulo. Usamos la herramienta rectángulo cuando queremos dibujar un cuadro o un rectángulo, línea. Usamos la herramienta línea cuando queremos dibujar líneas o bordes. El círculo lo usamos cuando queremos dibujar círculos u óvalos arco, usamos la herramienta arco cuando queremos dibujar líneas o curvas, polígono, usamos la herramienta polígono cuando queremos dibujar un polígono, mano alzada, usamos la herramienta mano alzada cuando queremos dibujar líneas a mano alzada, barra de herramientas modificación, la herramienta mover o copiar, la usamos para mover o copiar los objetos que residen en el área de dibujos, Empujar o tirar. Usamos la herramienta empujar o tirar para dar más o menos volumen de un objeto en el área de dibujo. Girar. Usamos la herramienta girar cuando queremos rotar un objeto. Sígueme. Usamos la herramienta sígueme para duplicar el perfil de un tema a lo largo de un camino. Escala. Usamos la herramienta escala cuando queremos cambiar las dimensiones de un objeto. Equidistancia. Utilizamos la función equidistancia para crear duplicados de las líneas o de los bordes con la misma distancia entre la copia y el original. Barra de herramientas construcción. Cinta métrica. Usamos la herramienta medir para determinar la distancia entre dos puntos o el tamaño de un objeto. Dimensión. Utilizamos la función dimensión para agregar información de longitud para su artículo. Transportador. Usamos el transportador para medir ángulos y líneas de construcción angulares. Usamos la herramienta texto para añadir el texto para el objeto. Ejes. Utilice la herramienta ejes si desea mover los ejes de dibujo. Texto 3D. Usamos la herramienta 3D cuando queremos añadir texto en 3D. Ok, les voy a enseñar a usar alguna de las herramientas del programa Google SketchUp diseñando una casa. Haciendo el diseño de una casa sencilla. Ahí estamos utilizando la herramienta empujar y tirar para marcar el patio de la casa. Esa herramienta se llama orbitar, significa para desplazarnos allí en el plano 3D para poder enfocarnos en las áreas que vamos a estar trabajando, esa es la herramienta formas, vamos a dibujar un rectángulo que sería el contorno de la casa una vez que ya hicimos el contorno de nuestra casa esa herramienta de la mano se llama herramienta de desplazar significa para movernos Esa herramienta que estamos utilizando es la herramienta medir, significa que, que nos sirve, es como un, una métrica, un, como una cinta métrica que nos sirve para medir distancias en el plano 3D. Y ahí estamos marcando lo que serían 20 centímetros. Que serían los muros de la casa. Que serían los muros de la casa. Alrededor de nuestro plano. Ahí, como pueden ver, eh, la herramienta Orbitar nos ayuda a movernos arriba, hacia abajo, hacia los lados. Y nos hace más fácil el diseño de nuestros prototipos, de nuestras maquetas o para lo que estemos utilizando. Ahí volvemos a marcar otros 20 centímetros. Esa es la herramienta desplazar. Nos estamos desplazando al otro vértice para medir también los 20 centímetros. Y ahora que ya tenemos los cuatro vértices marcados, lo que haremos es unir con la herramienta líneas. Vamos a unir cada uno de los puntos que ya este, tenemos seleccionado. Y para eso nos sirve esa herramienta para estar... Marcando líneas, figuras, crear un diseño y después un dibujo y después hacerlo en 3D, tiene muchas funciones Ok, aquí lo que haremos es estaremos utilizando la herramienta borrar para borrar los aquellos aquellas líneas que no nos sirven en nuestro trazado que estamos trazando lo que son los bordes, las bardas, los muros, las paredes de nuestra casa. <coughs> Entonces con la herramienta, empujar y tirar, vamos a levantar el muro. Estamos levantando el muro, le vamos a poner dos metros, que es eh, aproximadamente la distancia, la medida de una casa normal. La medida, ok. Ahí con la tecla lupa enfocamos nuestro diseño. Con la herramienta desplazar nos enfocamos en el diseño mm -hmm. Y ahí lo que haremos <coughs> es hacer lo que es el techo. Para hacer el techo lo que haremos. Igual con la tecla medir. Vamos a marcar los 20 centímetros de lo que sería el techo. Entonces usamos la herramienta medir, marcamos los 20 centímetros de un lado y también vamos a marcar los 20 centímetros del otro lado. Entonces una vez ya que ya, ya los hemos marcado con la her herramienta líneas vamos a juntar esos puntos. Y con la herramienta empujar y tirar. Lo que haremos es cerrar el techo. El techo es lo que vamos a estar cerrando. Vamos a cerrar el techo. Ah, muy importante, tenemos que medir la distancia. Eh, que hay entre un extremo y el otro y así solo con eh, pulsando las medidas en el teclado pues en automático va a cubrir todo el techo y como ya lo estamos viendo ya cubrimos el techo de nuestra casa <coughs> Ahí esa es la herramienta que nos permite hacer la figura más grande, más pequeña. Y con la herramienta empujar y tirar. Levantamos también punto .20 centímetros, que es la medida en la que anda en la que es aproximadamente un techo, pues 20 centímetros. Volvemos a medir las medidas de un extremo y otro para que quede cerrado. Y lo cerramos. Y ahora haremos la puerta de nuestra casa. Y para ello vamos a utilizar la herramienta Formas para dibujar lo que es un rectángulo que sería nuestra puerta. La herramienta Formas. La dibujamos. Ahí está ahí, estamos dibujando lo que es una puerta con la herramienta Formas que para eso nos sirve para dibujar. Y, te, y ahora vamos a utilizar una herramienta nueva que es la herramienta arcos seleccionamos un punto y el otro punto y con eso ya estamos trazando un arco es para dibujar arcos borramos la línea que nos queda de sobra y con la herramienta empujar y tirar seleccionamos a Estiramos o reducimos 20 centímetros hacia adentro y es así como se queda abierta nuestra puerta. Y ahora ya con la herramienta pintura vamos a, a pintar, a dibujar lo que sería el pasto, el color de nuestra casa... Ahí vamos a seleccionar, eh, primero vamos a dibujar el pasto, a pintar el pasto y ahí ven, ahí ya con la herramienta pintar estamos dibujando lo que es el pasto que ya viene de manera predeterminada y ahora vamos a pintar el color de la casa. ahí estamos pintando el techo Vamos a escoger un color azul que es un color eh, muy bonito para una casa. Y es así como quedó pintada nuestra casa. Y es así como vimos las herramientas más utilizadas en Google Sketchup.